Cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos, en radio y en televisión. En radio, este programa lo emitimos de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde. Tres horas de debate de Candela. En 9.10 días AM, La Voz del Río Grande, 87.9 Canela Estéreo. Y además de las plataformas en YouTube, en Facebook Live y en nuestra página www.rafagol.com. Muy bien, eh... queremos decirle que a Nacional jugó el viernes de la noche con el Deportivo Pereira, empató 1-1, Nacional ya está clasificado, Pereira está súper eliminado y el Medellín tenía que jugar ayer, pero con el problema de orden público, Medellín decidió no viajar para no exponer a sus jugadores a su cuerpo técnico. El Jaguares se presentó en la cancha, cantó el himno nacional y por po cantar el himno y ponerse la camiseta, como decía el charrúa, le dieron tres puntos y 3-0 ganan el partido porque Medellín no se presenta. De esto vamos a hablar en algunos momentos. Hoy el Envigado derrotó 1-0 al Águilas. Este era un duelo entre dos equipos países. Lo ganó el Envigado y ya se enchufó. Está en los ocho de Colombia el Envigado Fútbol Club. Y... Desde luego estaremos hablando de todo lo que fue la jornada, lo que viene, porque esto se está terminando, está por culminar y entraremos a los cuadrangulares finales. Bueno, señoras y señores, quiero decirles y quiero compartir con todos ustedes un texto bíblico. Lo encontramos en Miqueas capítulo 6, el versículo 8. Dice la palabra de Dios así, y quiero que mucha gente lo lea porque este tema tiene que ver con con los políticos, tiene que ver con todo el mundo hoy en día, porque todo el mundo se rebana los sesos diciendo ¿y qué quiere Dios de mí? ¿y qué, qué demanda Dios de mí? Mire, Dios no quiere que usted pare de pestañas ni haga locuras, Dios solamente dice así, Él te ha declarado oh, hombre lo que es bueno, Dios no te va a decir que se corrompan ni haga cosas que no son, Dios te ha dicho lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino que practique la justicia. Ahí aparecen lo colocamos en, en, en paréntesis, el derecho, en derecho para los gobernantes, para los alcaldes, para los presidentes, para todos. Segundo, amar misericordia, ser leales, ayudar a la gente, tener amor. Y lo otro, hermano, no sea agrandado, ande humildemente de la mano de Dios y todo le saldrá bien. Y todo le saldrá bien, como dice eh, Proverbios 16.3, Salomón escribe dice pon todo en las manos de dios y tus planes tendrán éxito eso es todo entonces qué bueno palabra para este tiempo que hay que tomar determinaciones y decisiones es muy fácil dios demanda tres cosas de ti que seas justo que seas misericordioso y que no sea agrandado sea humilde camine de la mano de dios bueno ahora sí vamos los premios ¡Un feliz día para todas las madres! A todas las madres, un abrazo, Dios las bendiga, gracias por estar en sintonía. Hoy todas las madres pueden llamar, no, no tenemos preguntas para las madres, llamen y participen, y entre las que llamen vamos a entregar los regalos, ¿de acuerdo? Entonces, no hay pregunta hoy, aunque las preguntas siempre son fáciles de responder, pero hoy no, hoy no, hoy no hay pregunta, todas las mamás llaman, todas las mujeres llaman y todas van a ganar premios, ¿de acuerdo? Esta semana entregamos premios, ya estamos entregando premios, la gente que, que nos llama... Eh, a nuestras líneas telefónicas que, y programa tras programa, pues nosotros le estamos entregando premios. Ahí están anchetas que hemos estado entregando, ganadores de Rafa Gol acá en el superdebate. Ahí están todas las personas que ganan premios. Aquí les estamos eh, mostrando los que ganan. A ver, esta noche, entre los que llamen hoy, vamos a entregar las anchetas nuevamente. Tengo tres súper anchetas especiales, disfraromas entre los que llamen a nuestra línea... 604-232-4604 y al 01 051 5015 Ahí están unas anchetas súper bacanas con todos, llenas de productos, de perfumes, especialmente para las damas. llamen Bueno, tengo también billeteras de ciervo marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Ahí está, esa, ese par de billeteras hermosísimas que estaremos entregando a las personas o a las mujeres que son billeteras de dama muy espectaculares que estaremos entregando entre las que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas, pero también estaremos entregando un reloj Di Mario de dama, de dama para mujer, vea, qué belleza, DiMario piezas de arte hechas en cuero, ahí está ese espectacular reloj, es para una dama, así que hoy todas las mamás ganan porque ganan, ¿de acuerdo? Y bueno, y también me queda de herramientas de Chitul Herramientas de calidad, tengo también este, este, este juego de llaves, porque a veces la mujer y el marido no le sirven en la casa para un, un, un, un, un, un carajo. Entonces, aquí, aquí, le, o para que le apriete las tuercas, aquí le, le vamos a entregar las llaves para que le apriete las tuercas al hombre. Listo. Bueno, vamos. Nos vamos al debate. Y el debate lo presentamos a esta hora, a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín. Víngase para el Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton porque es un hotel cinco estrellas. No olvide, o el hotel, ¿es cuál? El hotel se llama Hotel Dan Carton Medellín. Bueno, todo lo de Colanta nos encanta. Viene el campo con todo su sabor. Cuando elijo Colanta... Elijo nutrición. Bueno, ya estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol. Claro, en la Liga Antioqueña de Fútbol ya estamos preparando la selección Sub-19 para el Campeonato Nacional. Aquí está toda la gente de la Liga. Este es el equipo que estará presentando la Liga de Fútbol de Antioquia. Ahí están los convocados de Liga Antioqueña de Fútbol. Llame a este teléfono porque aquí le damos toda la información y sobre todo matricule sus niños para las... porque ahí estamos recibiendo las matrículas para la Escuela de Fútbol de la Liga Antioqueña de Fútbol. Muy bien. Y ahora sí, seguimos en el debate, seguimos en la polémica. Le damos la bienvenida a esta hora en la mesa de la polémica al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla a los dos para decirle cuántos pares son tres moscas. El Nacional empató con el Pereira el, de invierno, el, miércoles, no, el viernes de la noche, una noche lluviosa. Eh, siempre fue gente, ¿no? Como 20. Más de 20 mil. Más de 20 mil, pero Nacional no convenció. A usted sí lo convenció, lo convenció de verdad, ¿verdad? Luciano, buenas noches. Bienvenido a la polémica al debate. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Pésima presentación del Atlético Nacional. No porque al equipo le faltara la calidad de sus jugadores, sino por esa actitud sobradora especialmente del medio campo hacia arriba, especialmente del medio hacia arriba. Solamente Harlan Barrera le puso interés al partido. El resto de jugadores estaban como en otro cuento, en otro paseo. Eh, si Perlaza anda en el plan que se quiere ir, pues dígale al técnico, señor Perlaza, que no lo utilice más, que usted se va para la quinta porra para el Real Madrid para el Manchester. Usted es un jugador que se su cree su, su manejador, la sanguijuela que tiene de turno como empresario, que usted se merece que le den la ciudad de Medellín completica sí. con la alpujarra incluida de salario, está bien. Todo el mundo reclama lo, lo que cree que debe ganar, pero no ande en la cancha haciendo lo que está haciendo porque partidos como ese que hizo el viernes van en desmedro de su imagen deportiva. Yo no hablo de, de, de los 940.520 mil goles que tiene un señor ahí en Nacional. Jefferson Duque. ¿Qué, ¿Qué carajos hace ese caballero en Nacional? Entonces, la presentación fue muy pobre, fue muy mala, repito, del medio hacia arriba. Porque es que atrás hay unos muchachitos que se están ganando el derecho en Atlético Nacional. Porque así como hay partes lamentables, hay partes rescatables de este Atlético Nacional. Kevin Mier se está afianzando en la posición de arquero titular. Cabal es un gran defensor. Muy bien, en Palacio. Unos peladitos que, por lo menos... Le pusieron interés al partido mientras los grandotes, los que tenían que tomar la bandera, andaban de jarana, andaban de paseo. Y no es que Nacional no pueda perder o empatar, no es eso. Es que simplemente a 20 almas que van a una cancha de fútbol, en una lluvia inmensa, en una condición de orden público que no era la mejor en Colombia... Esos 20 mil hinchas merecen que por lo menos gente como Perlaza le ponga interés al partido. Yo acepto que Perlaza tiene ofertas, que lo quieren de todas partes, que se lo están peleando y bueno, listo, listo. Pero él tiene un contrato que respetar y tiene una imagen que honrar. La imagen que él tiene de crack la tiene que honrar en cualquier tipo de partidos, con cualquier camiseta. Si está jugando con la sub-14, hombre, tiene que jugar como es Perlaza, pero no con esa displicencia. Dios me lleve, Dios me traiga, si me pasaron la pelota bien, si la perdí, si la tuvo y me la quitaron bien. No, así no es. Mucho así no es. Mucho Frente a un equipo como el Deportivo Pereira, que francamente, pues tampoco es un examinador de lujo. Y yo no entiendo por qué los jugadores de Nacional. Le andan diciendo a sus técnicos... Los técnicos andan regados en todas partes diciendo que ellos quieren Señoriqueo. ser primeros del torneo. Y los señores jugadores en la cancha parece que los quieren contradecir. Los quieren contradecir a los técnicos. Porque ese partido que hicieron ante Pereira no es para olvidarlo. Porque eso no se puede olvidar. Ofender a 20 mil hinchas que se mojan, que pagan una boleta, que, pagan, que invierten un dinero para ver un espectáculo. Y salir con eso no es justo. De justo con esos 20 mil hinchas. Con esas personas, a esas personas hay que respetarlo. Que Pereira! Por ser un super equipo. ¡Y ay, qué miedo! Pereira, eh, eh, lo pasó por encima, bien. Pero como dice el tango, si pierde, perde con honor y no con presentaciones tan desabridas como esa que tuvieron el viernes. Bueno, señor González, seguimos en el debate y el debate también lo presentamos a nombre del CESTE. Claro, porque las empresas altamente productivas del país están esperando por tu talento. Matrículate ahora y vive la experiencia CESDE. Llama al fijo 604-229-1100. Y a este WhatsApp, 316-354-6617. No olvide, las matrículas están abiertas en el CESDE. Seguimos en el debate, en la polémica. Gustavo no se mojó en el estadio, pero estuvo comentando el partido de Nacional Pereira y desde luego tiene su concepto de lo que fue este empate. Y ahora más adelante vamos a hablar del Medellín, que lamentablemente perdió por ¿Perdió? W. Perdió por W. Don Gustavo, buenas noches. Bienvenido al debate, bienvenido a la polémica. Hola, hola, Rafa. No, pues después de ese lloriqueo, ¿qué voy a decir? Yo tengo muchas cosas que decir del Medellín, porque el presidente Ladi Mayor eh, vive en Miami. El presidente Ladi Mayor no vive en este país, entonces no sabe lo que pasa acá. Porque es que, señor presidente Ladi Mayor, a esta hora dicen los noticieros que más de 200 vehículos han sido incinerados, señor presidente Ladi Mayor. Y acá también leo, entre líneas, que las autodefensas gaitanistas anunciaron que en Antioquia, Antioquia, donde tiene su epicentro independiente Medellín, que en Antioquia, Chocó y Córdoba quedan suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas y culturales hasta el 10 de mayo. Señor Presidente de la Día Mayor, el 10 de mayo es el próximo martes. No había garantías para hacer ese espectáculo circense que usted protagonizó ayer cuando hizo salir a la cancha a esos muchachos de Jaguares, y los de Jaguares se prestaron para ese espectáculo tan deprimente. Y aquí leo, Rafa, artículo 83, Código Disciplinario de la Di Mayor, no de la Federación. Artículo 83, Código Disciplinario de la Federación, dice, el club que sin justa causa... Presidente la Di Mayor, el club que sin justa causa no se presente a un partido pierde los puntos, sí, y por W y el marcador queda 3-0, pero aquí hay justa causa, es fuerza mayor, es fuerza mayor, porque ni el gobierno siquiera está en capacidad de garantizar la seguridad de ningún ciudadano. La prueba está en que han incinerado más de 200 vehículos, pero como usted vive en Miami, no sabe de eso. Así que Medellín tiene que, con abogados, demostrar que no se presentó en Montería por falta de garantías. Así ayer, la Di Mayor y sus áulicos hayan hecho un espectáculo circense, porque eso es una alcaldada lo que usted hizo con Independiente Medellín. Yo de, yo de Medellín a esta hora estaría... Haciendo otra liga aparte, porque tratándolo a uno así, no, no merecen así, siquiera no, que estemos ve, en el torneo. No, no, no, no, no es no, para hacer una liga aparte. Ay, Pero, mire, hombre, quiero por decirle Dios. que yo vi ayer un informe. Dios no castiga a ver, con rejo ni con palo. Ayer hubo un informe, mire, mire, ayer Ay, vi, hubo ayer un, diga, un informe palo. de WinSport, más donde decían que el partido del Medellín con Jaguares no se podía televisar porque no de habían las más. garantías ni los medios ni para poder cámaras. llegar, Eso le dije yo al las cámaras Rafa, ni que, para llegar. Que Había una otra de las razones ya, fundamentales tenía un, una, una cámara, las cámaras, ya yo, no las yo tenía una sola cámara, creo que era, un, galiga, celo, creo que era un celular sí. a, que tenían <risas> para filmar, no garantizaban, o sea, el partido tampoco se iba a transmitir, no se podía transmitir o sea, te, no porque no, no llegaron los equipos y sí. los equipos de transmisión no pudieron llegar, o sea que por, por, por ese lado tampoco se puede no eso, el eso, eso de Win Rafa le está dando televisión. la razón al Medellín claro. la razón yo ayer le dije por al eso. presidente mire si Win dice en un comunicado que no tiene las garantías suficientes para enviar las cámaras a Montería. Win, win. Esa es otra razón de win. peso para Medellín. Win ¿Tampoco Dirigido le o le ordenaste al presidente del Medellín? Como usted lo quiera tomar. ¿Cómo, cómo, cómo, Como usted lo quiera tomar, usted señor González. Con mesaña, ¿Qué alineación pone? El presidente te dice qué opinas, qué debemos hacer. Entonces, ¿qué le, qué le dijiste? Que armar Liga Aparte. Vaya gran consejo que le diste, hombre. Presidente, arme a Liga Aparte. Usted verá, don Raúl Giraldo, usted verá, doctor Rosa si aceptan la orden y la cumplen al pie de la letra. Hagan liga aparte. Pues yo, Haga yo, yo le aseguro que si yo mañana pongo una tutela a la Di Mayor, esos puntos no los pueden quitar a Medellín. Yo bueno. no, como ciudadano, no como periodista, como ciudadano pongo una tutela o cualquier persona, pone una tutela a la Di Mayor, no le pueden quitar esos puntos a Independiente Medellín. Bueno cansado, está agotado, o se descansaron. Gonzales... ¿Cuál es el problema? Ya, ya, ya, Que el señor técnico ha dicho que estamos cansados, no se importa la copa suramericana, che. <risa> ay, ay tuve un descanso de, de 15 días O Pues imita, sí, muy mal, empezaste <risa> hablando como si fueras de Tumaco <risa> y luego en No, es que yo soy imitador. Entonces, ¿cuál es el ¿Como problema? de Tumaco. ¿Cuál es el problema? Yeah. ¿Por qué no te toman la molestia ya que sos tan analista y tan periodista mm. y tan Conocedor del tema del sí. fútbol, de preguntarle al señor Comezaña cómo le cayó no haber ido a este partido. Porque no se toman esa molestia. De preguntarle al señor técnico del equipo cómo le cayó al a equipo. Él? Ah, porque él es el responsable no, del equipo. Porque, no? No, porque, no, no, no. Porque, ¿Cuál es el eh, primero él? que supuestamente pierde? El señor no, Comezaña. No, no, no. Primero, el equipo, está clasificado. Mira, ya, primero, ya, el equipo está clasificado. Primero, el equipo está clasificado. Bueno. Primero el equipo está clasificado. Y es más, a esta hora puedo entonces, asegurar, puedo asegurar que con los resultados que se han presentado, bueno, el octavo clasifica con 29 puntos. Le doy la palabra al cirujano bueno, del comentario. Problema, Buenas noches, Mira, Rafa. Buena noche, Bienvenido, Gusto. Gracias, Rafa. Mire, eh, ningún partido de fútbol es más. Más importante que, ¿Que la vida, que, que la integridad de las personas, ¿no? Es una dimayorada de lo que acaba de suceder. ¡Pim! Otro escándalo impresionante de la Madonna. <risa> escándalos tras escándalos llevamos constantemente, ¿no? Pero mira, a mí me parece que la, a la dimayor también lo engaña la gente de Montería, empezando por Nelson Soto, que es mi amigo, el presidente de, de, de, de Jaguares. Pero, no puede, ser, pero hermano, sí. no puede ser, sí. pero no puede ser que. Mira, mira dice, ¿sabe qué dice Nelson Soto? La ciudad está en una armonía total. La, la, la hormonía. ciudad, hombre, lleva 79 Horas encerradas, la gente, no hay comercio, no hay transporte público, claro, no hay nada. Por eso están en ¿No? armonía, están encerrados. Ya, están en armonía total. Ya, ya, ya, ya. Todo, la, la gente aguantando, hambre, porque no pueden salir a las calles ¿Ah? a la tienda a comprar alimentos. Hablé con los colegas de allá y es terrible la situación. Sí, pero si la ciudad. de la Dimayor no sabe porque él vive eh, en hermano, Miami. Esto no es, esto no es de, de, de normas, de puntos, esto es de vida, hermano. Esto es de, de lógica, presidente de la Dimayor. Y ahora, mire entre el aeropuerto, ¿Qué porque, porque Medellín estaba diciendo, no tenemos seguridad entre el aeropuerto, que está a 5 kilómetros de la ciudad, y la ciudad, pero mucho menos tenemos seguridad entre la ciudad y el estadio, que está a 12 kilómetros yendo para, para, para, para, para Planeta Rica. O sea, no hay seguridad, son fincas desérticos por allá, no hay seguridad, entonces Medellín, con toda la, rosa, la, la lógica, paralizó el equipo acá, no lo llevó, pero la mayor tiene que concentrarse, por favor. bueno Yo esperaba que que al Medellín lo llevaran en helicóptero y que el helicóptero aterrizara en todo mm. el centro de la cancha porque sí. ese trayecto del aeropuerto es complicado. Ah, Señor Juan Diego, a Juan Diego, bienvenido Juan Diego a la polémica, al debate. Muy buenas noches, Rafa, saludos para usted, para todos los televidentes. Bueno, tocó el tema nacional, porque el, el, el, los competidores que cubrimos, me parece que... Eh, a ver, Ay, no, se, ha mucho, se, a jefe, se ha cuestionado no le le ha mucho... Se ha cuestionado mucho... No, señor, el jefe mío se llama don Rafael Linares. Eh, el tema con Nacional me parece que el técnico Hernández Herrera hizo una propuesta sí, con relación es... al tema de buscar eh, de Yoriqueo, jugadores, mis... jugadores eh, que de pronto se acomodaran a lo que quería con este Pereira. Es que tampoco podemos quitarle al Pereira, al Pereira con todo y eso, el técnico Alesín Márquez ha hecho un trabajo con unos muchachos jóvenes que están con hambre, con sed de triunfo y también hicieron su partido y, era, y vinieron fue a complicar a Nacional y a mostrarse porque eso es lo que hacen los equipos chicos cuando juegan contra Nacional y aquí, este equipo pues la propuesta de tener dos volantes tres volantes de marca, dos mixtos que acompañaban a Harlan Barrera era la intención de hacer un fútbol interior con fortaleza, con presión con eh, llegada individual y colectiva pero desafortunadamente... No pudo Nacional convertir los goles frente al cuadro Matecaña y ese uno a uno dejó al hincha con ese sin sabor, como fue la noche lluviosa, como fue una noche eh, donde, donde el agua fue el principal componente en el estadio de Atanasio Girardot y esto dejó al hincha con ese sin sabor del triunfo frente a un cuadro Matecaña y corroborar los puestos de privilegio, a lo cual Hernán Darío Herrera siempre ha dicho es donde me gusta estar, para, lo, para donde me pusieron, donde los directivos me dijeron Venga para acá, que usted va a tomar el equipo y trabaje. Yo digo, yo tra ahí me, me llamaron a trabajar para poner a Nacional donde, donde es, en las posiciones de privilegio, y ahí lo está haciendo. Pero, desgraciadamente, con estos partidos quedan ahí ciertas cosas. ¿Será que hay jugadores que son muy dependientes? ¿Será que ella comenzó Nacional a depender de ciertos jugadores y no de otros? Entonces, ahí queda un tema para tener en cuenta en las finales que vienen para el equipo verdolaga. don Rafa Gracias, Juan Diego. Le doy la bienvenida hasta ahora a Don Elkin que también estuvo en el estadio, se mojó, pero estuvo ahí al lado de los jugadores y del profesor Hernán Darío Herrera, que tiene razón, Luciano, cuando dice los técnicos quieren llevar al equipo desde luego a lugares de privilegio, pero los jugadores como que le olvidó. A ver, don Lavo. Hola, don Rafa Gore, El saludo muy cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes y todas las mamás y mamacitas que nos ven a esta hora, un feliz día, un saludo muy cordial. Voy a jugar a tres bandas, porque aquí han tocado temas de Nacional y Medellín, lo voy a hacer, y primero le voy a dar cepillo a Envigado Fútbol Club, porque Envigado es noticia, porque ingresa a los ocho del fútbol colombiano y, y hasta ahí, Cumple el equipo naranja, porque no tiene eh, materia prima para uno decir, va a pelear el título, pero lo que está haciendo el señor Suárez como técnico de Envigado, muy bien. Del Deportivo Independiente Medellín, mire, es que más que con el equipo rojo de Antioquia, la falta de solidaridad es con el pueblo colombiano. Y hablo de Jaguares y hablo de la Dimayor, señores. Es más, me atrevo a decir que esta fecha del fútbol colombiano no se debió haber jugado. Usted no han escuchado no han visto las noticias de lo que ocurre en este país. Y lo que está ocurriendo a esta hora es lamentable, señores de la Dimayor. Entonces está por encima un negocio que la vida, muy triste y lamentable. Eso sí, don Julio Avelino Comesaña que ha hablado y ha advertido que viene con un recorrido largo de sus jugadores cansados, pues seguramente va a aprovechar este fin de semana y lo ha aprovechado para que sus jugadores descansen. De Atlético Nacional, es que no siempre se puede ganar. Tampoco vamos pues, a hacer una crisis porque Nacional empató ante Pereira. Eso sí, hubo situaciones útiles en ese partido. Ante el Pereira, cuatro jugadores borraron amarillas, que ya van a empezar desde cero en la semifinal del fútbol colombiano, punto, uno, punto dos. Se está demostrando en este Atlético Nacional que a pesar de tener una nómina muy amplia en cantidad y calidad, hay jugadores que marcan diferencia por encima de otros. Punto 3, Harlan Barrera, me gustó el rendimiento, porque Harlan debe estar pullado como dirían en la tierra de él, en esa segunda línea de volantes está por encima en este momento Mantilla, Giovanni y Dorlan y Harlan se le dio la oportunidad y marcó diferencia en el segundo tiempo, así señores que no siempre se puede ganar, pero está más que evidenciado de este Nacional que a pesar de tener tantos jugadores... Hay titulares y hay alternantes, porque hay unos que marcan mucha diferencia sobre otros que no estuvieron el día de ayer. Bueno, al final del partido, eh, Don Elkin Labo habló con el arriero Hernán Darío Herrera y le entregamos un obsequio de relojes de Mario, la precisión suiza. Y desde luego, pues animándolo, porque arriero somos, en el camino andamos y Nacional, pues está ahí clasificado ya y esperamos que en los cuadrangulares le dé resultados. Aquí está. El arriero Hernán Darío con Don Elkin Labó. Bo... Figura de la cancha Di Mario y es para motivar al técnico del equipo Atlético Nacional Hernán Darío Herrera. El técnico del equipo Verdolaga se empata el conjunto deportivo Pereira. Profe, queremos entregarle este reloj de Atlético Nacional, cortesía Di Mario, para que usted se motive en torno a lo que viene con el equipo Verdolaga. No, gracias Aikin, a Elkin, a Di Mario por, por este regalo y eh, puede ser del título, entonces muchas gracias a todos. Sí, porque usted se levanta como tardecito, entonces ahí pone el reloj. Ah, no, no, muy bonito, entonces esperamos disfrutarlo con la estrella 17. ¿Por qué no se ganó el Pereira? ¿Qué pasó? Porque no se hizo un gol, no, se hizo, no se empatamos y nos faltó el otro. Pero yo creo que hay que darle mérito también al equipo por lo que hizo en ese Y también para darle minutos a muchos jugador que no ha venido actuando, ¿es la idea? Ah no, pues la idea era siempre ganar, pero cuando mí fue recuperar los jugadores para lo que yo Yo lo veo como técnico en propiedad. <risa> eh, no sé, yo estoy haciendo bien las cosas, quiero eh, estar en Nacional y ahí vamos. ¿Cómo se ve en un mes y medio? Una estrella arriba. ¿Hay materia prima? Por eso, con la estrella arriba. ¿Hay jugadores comprometidos? Todos, todos. O sea, eh, los que no bueno, juegan, eh, los que juegan. Eh, veo comprometido una, una hinchada. Hay que felicitar a una hinchada, lo que hizo el también. Pero ya viene lo otro, lo que es más importante. Le no, sí, la verdad. Bueno. También el reloj tiene que ver porque usted ha sido como una madre para Luciano y le dio hasta la camiseta de Nacional. Ah, no, no, Luciano, muchachas. Yo sé que él siempre me apoya y me queda dar cosas buenas. Oiga, ¿qué tal el modelo? De... <risa> muy bueno, muy bueno. Sí, bien, señor, que, que lo bendiga. No, a usted, gracias. Ahí estaba, para motivar a un técnico del equipo de Ordolaga, el arriero, que saque el subiaco porque ahí va Nacional para la final. Hacia la O. Hay arriero no para la final, González. Por supuesto, que hay arriero para la final, y ya hay Harlan, y ya hay Miel. Duque, Duque, Duque. Y, hay, y hay equipo para la final, hay equipo para la final, pero anoche no jugaron como finalistas. Anoche no jugaron como finalistas. Noche. Anoche jugaron simplemente por cumplir, y al cliente, 20 mil. A mí no me importa lo que afuera mucho, los que estaban adentro, los 20 mil que estaban adentro desafiando esa noche tan infame con el aguacero y todo lo demás, a esa clientela había que darle un gustico que no se lo dieron los hombres de Atlético Nacional. Sí, porque la nómina que presentó Atlético Nacional era competitiva en este partido, porque algunos dirán, no, es que no estuvieron los Dorlan Pavón, los Gio Moreno y compañía, pero estaban jugadores que son reconocidos, Jason Guzmán, que estuvo en la cancha, Harlan Barrera, así que la nómina no desmerece y por eso tenía que haber ganado el partido. Había dos objetivos, primero darle minutos a jugadores que no ha tenido tantos minutos, acercarlos al punto ideal, Mejía, Duque, Perlaza, Guzmán, borrar amarillas y saludos al rifle que llegó a los 100 partidos con Atlético Nacional. La única baja que tiene Nacional es la de Felipe Aguilar, de resto del Departamento Médico, no tiene más jugadores en, en, esa, en esa dependencia, o sea que el técnico cuenta con una nómina bastante amplia para escoger e ir tomando decisiones sobre los rendimientos individuales para conformar lo que viene para la final. Es cierto, al... yo diría que hubo otras prioridades en torno a, a, al resultado como tal, el tema de muchos jugadores pensando en la tarjeta amarilla para borrar y todos cuatro los que venían con amarillas borraron y hay que decirlo abiertamente, la cancha del estadio no ayudó mucho porque con el estado de la cancha es más fácil destruir que construir y Nacional fue el que propuso más, Pereira se encontró con el gol. Y Pereira es ya eliminado, ojalá hubiera jugado así los partidos anteriores. Por lo menos le puso ganas. Bueno, señor. Esta pausa ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. El plante familiar que ha sido una bendición maravillosa en nuestras vidas. Muy agradecida con la alcaldía de Medellín por todos los beneficios que nos han brindado. Medellín, food. de todos contra todos activa ya Win Sports más con tu operador de televisión Consejo de Educación Financiera Consejo número 5 En Cotrafa no tenemos intermediarios para el ofrecimiento de créditos ni cobramos adhesivos para su trámite Cotrafa.com.co la Superintendencia Financiera de Colombia a Con Directv la pista del fútbol nunca para Cobra desde 69.900 y de acuerdo a tu plan lleva hasta 6 meses de Sports más sin costo adicional Llama ya, numeral 332 Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Seguimos en el superdebate, todas las madres, un saludo especial, Dios las bendiga, nos las cuide, les dé mucha sabiduría y mucha energía en estos tiempos del fin tan complicados y entre las que llamen vamos a estar entregando los premios. Hoy no hay pregunta para responder, Llamen, sigan llamando, nuestras líneas 236-4604 y 018 051 las líneas para que llamen y se ganen los premios. El fijo es... 604 232 4604 y 01-8051-5015. Bueno, los hinchas de corazón, los que se mojaron, los que fueron al estadio, los hinchas de corazón. ¿Qué dicen los hinchas de corazón? Después del resultado nacional 1 Pereira 1, los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin. La voz. A saludar esa inmensa hinchada de atlético nacional los hinchas de corazón asistieron para acompañar al verdolaga ante el equipo deportivo pereira uno por uno que piensa el hincha verdolaga nada que decir usted qué dice el partido yo opino que el nacional jugó muy bien pero que pereira no nos dejaba pasar de la mitad del partido señor que dios lo bendiga ¿Qué piensa del partido ¿Por, ¿Por qué? qué ¿Por qué? No bueno, jugaron nada. No jugaron nada. No, no, nada que ¿Tú qué ladrón? De... Ah! Bueno, ¿Sí? No. antes de la opera. Antes de la opera u. Ni niquiera lo usted? No, yo ni siquiera había nacido. Opinión del partido. Hace varios días, hace varios años, nos hace bastón nueve, nueve calidad que las metas, que las peleas, que las lucha todas. ¿Usted qué dice? El de la madre para todas. ¿Qué? tan huevos? ¿Usted qué dice el partido? Rafa contrôle... Gull. ¿Usted qué va a regalar amor por amistad? No, mucho amor para la hermosa, la que Y a la no, madre, amor y amistad, no. A la madre. No, ella es la madre. Conhece, madre. La opinión del partido. No bien, yeah, hay que meterla. Nos fuimos un montón de goles, pero vamos a ver con toda ganar este año la apretada. Mucha, mucha derrota, pero ya estamos adentro de los cuadrangulares. Hay que seguirlo. Rafa gol, bueno, no, no, desde no, no, no, siempre Rafa. Opinión del partido. estuvo no, super bien, aunque fueron muchos goles que lo metimos, pero Carla le metió mucho al partido. Ay, yo, diputado, ¿Cómo me le va? ¿Qué pasó con el verdadero acá? No, un, un partido un partido intenso, no creo hay mucha diferencia. Que que que que que que que no, sin Lenín, no, sin Lenin no, y todo, no. Una, no, es que los del Pereira resulta que estaban ahí para, ahí están acostados como actores en el piso, bien, sin haber nada sea, gastando tiempo. Eh, y sí, la la mamá! en el nacional. El y, pues, la verdad que la verdad que la verdad que la verdad que la verdad que la verdad igual la verdad que la verdad que la verdad que la verdad la verdad que la verdad que la importa, y pues, la ira, gane o Nacional. A la mamá, ¿qué le va a, decir a la a la la Felicidad de la madre, la quiero mucho. ¡Eh, ¿Dónde está el papá aquí? ¿Usted el papá? el papá? Oiga, ¿quién es el papá? Pues muy mi mamá! la de gol. Llegamos bastante, pero nos faltó con se me quedó con el micrófono. Venga, venga, venga. ¿A la morir. morir? Sí. Rafa Gol Radio, Televisión e Internet, ya aquí El gran equipo deportivo marcando siempre los primeros lugares de sintonía en radio, en televisión y en internet. Rafa Gol y tú, mi amigo, la voz. Siempre ganan los partidos. ¡Qué afición tan inmensa, tan grande! La de Abreu no, hombre, yo estaba estaba rep, reponiendo la nómina, está descansando para Oye, la de la de qué dice, Oh, siempre el verde adelante, un poquito mal, pero bueno. Por lo menos en ¡No! ¡Planchar a los para los ¡Vamos a riero! Oiga, y el barbero, pues no nah. come, pues el barbero no come y el ese árbitro le quemaron tiempo todo un partido y no fue capaz de pintar nada. Voy a terminar con ellos, los hinchas de corazón. Bueno, bien por los hinchas de corazón que se mojaron, pero que siguen felices. Apoyando siempre al equipo Atlético Nacional y esperando lo mejor de Atlético Nacional en los próximos compromisos. Personajes que hacen preguntas a la mesa de la polémica, a la mesa del debate. Hola amigos, soy Daniela Sandoval, esposa del Rifle Andrade y les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue el rifle hoy, el día de sus 100 partidos con Nacional? Bueno, ahí está la esposa del Rifle Andrade. Partido 100, ¿cómo le fue, Luciano? Al rifle, aceptable, no con la brillantez que él puede dar, pero tampoco jugó mal. Pero le falta tomar ese brillo que él tiene para jugar fútbol. No fue el mejor partido del rifle, quedó debiendo en este juego. No, pero entró en el segundo tiempo y le dio y oxigenó al Atlético Nacional indudablemente. Me parece que ofensivamente aportó muchísimo. Nacional cambió mucho cuando él ingresó y se juntó con Jalan Barrera. Estoy de acuerdo, fue uno de los que le dio otro aire a Nacional y mire dónde jugó. Más adelante, donde es su producción habitual y natural y superlativa, le fue mejor adelante que cuando lo ponen al lado de Sebastián Gómez. Bueno, muchas gracias a la esposa del rifle. Más o menos, yo le pondría al rifle siete puntos. Más preguntas, a ver, para la mesa. Hola, amigos de Rafa Gómez. Yo soy Yamilet Cuero, la suegra de Juan David Cabal. Yo, Valentina Alcibar, la mujer de Juan y Cabal. Y para ustedes, ¿cómo jugó mi yerno? Y para ustedes, ¿quién fue la figura de la cancha? Bueno, dos en una. Do, eso como diría, son dos en una. ¿Qué dice la suegra de Cabal? La suegra de Cabal y. Eh, la figura que, ¿Cómo jugó qué? El, el yerno? Y, yeah. la, y la esposa de Cabal dice: voy ¿Quién fue a decir la figura? Una cosa Entonces, dale, Luciano. A este par de damas. A ver. Estamos ante el nuevo Mosquerita. El que se fue para Inglaterra, este se llama Cabal. Si a Cabal no le pasa ese problema de la lesión, no lo vuelve a afectar. Tiene el temperamento de Mosquera, tiene la gana de Mosquera, tiene el afán de Mosquera y tiene más técnica que Mosquera, porque sabe más con la pelota que Mosquera. Estamos ante un gran jugador de fútbol en este muchacho Cabal, ojo. Ojo, señores directivos y señores técnicos, si no lo acosan las lesiones que han sido sin conveniente, la clase de este muchacho da para, gran, para ser un grande en el fútbol mundial y próximamente lo veremos fuera del equipo verde. ¿Y la figura? La figura, Harlan Barrera, innegablemente. A ver, Gustavo. Sí, porque la esposa de Cabal preguntó la figura a la cancha, Harlan Barrera, y la suegra preguntó cómo fue la actuación de Cabal. Ese muchacho va bien. Va muy bien, consolidándose, indudablemente figura Selección Colombia Sub-23, cuando se sea llamada la Selección Colombia, y la gran figura, Arla Marrera. Juan David Cabal cuando fue ubicado como lateral mostró condiciones, pero indudablemente como central por izquierda muestra sus fortalezas y va en un nivel muy ascendente ese Juan David Cabal la figura del partido, indudablemente Jarlán Barrera. Tiene todas las condiciones para triunfar, es polifuncional de lateral y de defensa central, tiene lomo tiene estatura es cierto el tema de lesiones que han mermado un poco eh, su recorrido porque me parece que va a llegar lejos, ojalá no se lesione más este jugador joven, señor Tita Ricaurte mi gran amigo que dice que Nacional no saca jugadores de ediciones menores, Mírenlo, este va a llegar lejos, está demostrando condiciones, bueno Cabal Cabal como central lo está haciendo muy bien, él comenzó como lateral izquierdo reemplazando a la moña Vanguero ahora está de central pero le está haciendo muy bien y la figura para mí fue Harlan segundo Barrera la figura del juego y aquí lo acabamos de nombrar a Harlan segundo Barrera a ver, una pregunta más me queda por ahí. Hola, amigos de Rafa Gol, ¿cómo están? Me encanta saludarlos, soy Juan Pablo Solarte, ejecutivo comercial de Atlético Nacional. Y la pregunta es, ¿cuál es el equipo favorito para llegar a ser campeón de la Champions League? ¿Real Madrid o el Liverpool? Bueno, eh, eso está dividido. Pregunta Algunos son madridistas acá en la mesa. Y desde luego, los otros estamos no, con el vamos equipo con Luis Díaz. Día. Ah. Yo en este momento hago fuerza para que gane Luis Díaz. Luis Díaz, para mí. Para usted, Luciano. Real Madrid. Usted es madrilista, siempre ha sido así. Gustavo. Y espero Real. que Luis Díaz haga gol así como hizo ayer y al menos rescató un empate de la mano de Luis Díaz en Liverpool y que Liverpool, la semana entrante, se corone campeón de la Champions en París. Liverpool, Rafa, Luis Díaz. Y tiene un técnico extraordinario. El repítelo. Club. Real Madrid, gol. Real Madrid, repítelo. De no, corazón, porque hay un colombiano en Liverpool, pero la razón me dice que el favorito es Real Madrid, siempre el Real Madrid va a ser el favorito. El equipo, no. para mí, para mí, para mí, respete no. lo que estoy diciendo, señor. Porque por ¿Favorito? historia. Es el mejor equipo de la historia. Ah, que es que en la actualidad el Liverpool ha tenido mayores elementos para decir que le puede ganar al Real. El Real es el real. El Real es el Real. El Atlético. Hoy le dio. Hoy dio Atlético le dio. ¿Cómo llegan los equipos a la final? Llega mejor el Liverpool. Para mí siempre va a ser el cabello. El Real Madrid clasificó de Arepa. La pasó mal con Atlético le Atlético le dio un baile. Chelsea también clasificó y ahora la pasó mal con Manchester City. Ah, oh, Atlético hoy le dio un baile al, al Real Madrid, bah. hermano. En Clásico, bah. hombre, 1-0. dio el partido Luciano de Real, de Real Atlético? No, no, no lo vi. Entonces, ¿Para bah. qué lo voy a ver? Ah. No, Entonces, por, porque algo no un ponche por todo. Arman un bonche por usted. Tenemos que decir que Liverpool. Pero yo el argumento, porque está Luis Díaz. A mí me extraña que gente tan versada en técnico-táctica. No, en solo materia, por eso es el mejor no, equipo del no, ah, mundo no, en pero el momento. Que es, el mejor es el mejor equipo del mundo en el no, momento. Es que por Luis el mejor Díaz, por Luis Díaz. No, hombre, es el mejor equipo ah, del mundo ah, en el momento, el... Liverpool. Es que no lo has visto jugar. Es una delicia ver ese jugar a equipo. Bueno, parece parece que jugar a Play en la bueno, Champions títulos ha ganado. Entonces qué? Es la cualidad no en la historia. Es la de, cualidad no la historia que ellos han ganado. Les están enfrentando al Real Madrid, están enfrentando a un grande. Que cambie mi opinión, ya que están como tan interesados, pero pero los argumentos son, jueguen como Play. A ver, que jugar como Play. Es que es el equipo de Luis Díaz. Pues, y es ah, que es el equipo de Luis Díaz es el mejor, ¿En qué beneficia es, es, al fútbol colombiano es, que Liverpool sea el equipo imagen, de Luis Díaz? Hombre, ¿En qué lo beneficia? Entonces, este ¿no? ¿no? hagan unos argumentos solos. Pero no, no, salir con semejantes. Es el mejor equipo. A ver, Es jugar como es el mejor equipo del mundo. El que mejor juega. El que mejor maneja la pelota. El que más somete al rival. Si champions. Una ganada, sí, no decir, una pero no me convences pero no me convences así de simple es y si fuera apostador, apostaba por Real Madrid así bueno, de simplecito usted, es bueno, vamos a ir a la pausa comercial, ya regresamos pero usted el argumento dijo, que lo convenciera a usted para convencerlo a usted es que nah. eh, Luis Díaz le va a mandar la camiseta autografía a usted y es campeón pausa y ya regresamos vuelve el superdebate por Teleantioquia. Con Direct TV, la pista del fútbol nunca para. Cobra desde 69.900 Y de acuerdo a tu plan, lleva hasta seis meses de Win Más sin costo adicional. Llama ya, numeral 32. Sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión. por economía, garantía y calidad.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 Tuve muchos intentos de suicidarme. A conocer del mundo de las drogas. Estaba tan sumergido en, en ese mundo de la pornografía, estaba tan obsesionado por las mujeres. Los intentos de suicidio, cáncer de colon. Te invito a un lugar donde los milagros ocurren, donde la sanidad es fácil, un lugar donde Dios es real y poderoso, porque este es un lugar donde lo sobrenatural es natural. S.O.S. para tu vida. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Quiero decir a todos que ahora sí, con Difraromas, tú eliges la fragancia que más te gusta. Esencias inspiradas en las mejores fragancias del mundo. Le ayudamos a emprender su negocio. Haga su perfume en solo un minuto. Claro, son más de 70 o 700 fragancias de, las, de, las, de los perfumes y de las mejores casas del mundo. Difraromas, somos importadores, distribuidores directos de insumos y envases para perfumes. Llámenos a nuestra línea telefónica 321-849-3576, 310-599-3411 y nuestras redes sociales. Difraromas. Viene del campo con todo su sabor. Cuando elijo Colanta, escojo nutrición, porque todo lo de Colanta... Nos encanta. Y estamos también a esta hora con el CSD. Porque en el CSD, óigame bien, lo invitamos a usted para que se matricule desde ya en el CSD. Las empresas altamente productivas del país están esperando por tu talento. Matricúlate ahora. Y vive la experiencia CESDE. Llama 604-229-1100 y al WhatsApp 316-354-6617 del CESDE. Bueno, y ahora sí, saquemos de una de las conclusiones del, del, del Deportivo Independiente de Medellín, que lamentablemente pues hasta ahora ya perdió los tres puntos. ¿O usted qué piensa, Luciano? que se puede apelar o no? Pues yo no sé si se podrá apelar, pero sí voy a decir una cosa. El único que garantiza el orden público es el gobierno. No lo garantiza ni Jaguares, ni lo garantiza la dimayor, ni lo garantiza el Medellín. Solamente el gobierno puede decir esto se puede hacer o no se puede hacer. O no es el gobierno, o, no es, o es que no hay gobierno. Sí. es que no hay gobierno, no, no. para que salga a decir olímpicamente el señor jefe de la Dimayor, gerente de la DIMAYOR, que es empleado del Medellín empleado de Jaguares, empleado de Nacional, empleado del Caldas que es el empleado de todos a tomar disposiciones sí. porque él garantizaba la realización no. de ese partido si hubiera, si, hubiera seguridad, si hubiera seguridad en este país, no se hubieran incinerado como en tres días más de 200 vehículos y hay cinco no. personas muertas. Entonces, no venga el señor de la Dimayor. mayor a ponerse una venda y a no saber qué pasa en este país, porque ni el gobierno garantiza seguridad. Y aquí también, Rafa, finalmente entra a Colfulpro, porque a Pro apoya a Independiente Medellín. si sí, el reporte actualmente, la autoridad reporta 178 eh, carros eh, incinerados, 95 municipios de 10 departamentos completamente colapsados, 92 capturados, eh, 9 obstrucciones de vías en, en el país... Es un desastre, y le pregunto al presidente El Medellín sobre el tema de los puntos y el partido del Jaguar, dice, está, en el transcurso de la semana se va a definir qué va a pasar con eso del, del partido, mi estimado Rafael. La solidaridad en este país con los equipos de fútbol es algo que escasea y no, y no, y no, a, no aparece por ninguna parte cuando se trata de, de partidos en la dimayor de esta índole. Y la decisión del Medellín fue sana, cuidar su grupo, cuidar su equipo, porque sabía lo que se estaba pasando, pero desgraciadamente, aquí el show y lo que quieren aparecer, los señores de la D-Mayor, tomó otro rumbo. Es ridículo el comunicado oficial de Jaguares. Dice, declara haber cumplido con todos los protocolos de seguridad para el partido contra Medellín, señores de Jaguares, entonces ustedes eh, hubieran eh, tenido la posibilidad de administrar la seguridad cuando Medellín llegue al aeropuerto, cuando vayan al hotel y demás. Les pregunto a ustedes, señores de la Dimayor y presidentes de los equipos grandes del fútbol colombiano, ese es el precio que están pagando ustedes para dejar entrar equipos de poca monta, y lo digo abiertamente, que piensan más en la parte económica, en la televisión, que competir. Jaguares lo lo en un momento con el directivo cuando demandó a Nacional en el caso Uribe. Marta. Siempre son los equipos chicos los que generan este tipo de problemas. ¿No han visto? Síganlos dejando meter, sigan, ahí están. Bueno, eh, tenemos ya los resultados de la jornada, la tabla de posiciones, la próxima fecha acaba de terminar un partido, ¿no? Sí. Acá Alianza Petrolera 2 contra Caldas 0. Bueno, ¿cómo están entonces los ocho primeros de Colombia, don Gustavo? Está Deportes Tolima primero con 39 puntos, segundo Millonarios 39 también, tercero Atlético Nacional que tiene 36, cuarto Junior con 32. Hoy perdió Junior con Cortuluá Independiente Medellín tiene 31, Envigado llegó a 30 puntos, Alianza Petrolera que ya está clasificando también con 29 puntos, octavo la equidad con 27 que lo pueden sacar de los 8 si pierde con Atlético Nacional en la próxima fecha. Noveno, Santa Fe, 26 puntos, décimo, Bucaramanga, 26, 11, Caldas, con 25, Águilas Doradas, con 24, 13, para Pereira, con 23, 14, Pasto, con 22 puntos, 15, Jaguares, con 21, 16, América, con 20. Cortuluá tiene 10, Cortuluá, 19, Cortuluá, 19 puntos. ¿Quién sigue después? Patriotas, no, después? Patriotas. Patriotas 18. Cali. Cali 18. Y el Unión Magdalena con 11 punticos. Cortuloa, 19. Cortuloa. Bueno, acá están entonces, Don Lavo, los resultados. Sí, señor. Unión Magdalena 1, Equidad otro. Nacional 1, Deportivo Pereira 1. Bucaramanga también empató uno por uno con el equipo Patriotas. Deportivo Cali 1, Santa Fe 1. ¿Qué cantidad de resultados con el 1-1? Uno, uno? Deportivo Pasto 3. América de Cali 1. No era Juan Carlos Osori. Jaguares independiente de Medellín, pues ganó por W. Jaguares según hasta el momento. No se ha definido se todavía. Córtuloa le ganó <risa> 1 por <risa> 0 al Atlético <risa> Junior. El Envigado le ganó 1 por 0 a Águilas Doradas. Eliminó. Millonario le ganó 2 goles por 0 al Deportes Tolima. No, 0, Deportes Tolima cero. Y Alianza Petrolera le ganó 2 por 0 al Once Caldas. Oye. Muy bueno, a ver, entonces... La próxima fecha. ¿Cómo se, di se dice, no es oficial de Adi Mayor, que se jugaría toda la fecha el próximo sábado. El próximo sábado. América recibe a la Unión Magdalena. Millonario juega con Alianza Petrolera. Deportes Tolima con Envigado. Patriota recibe al Deportivo Cali Once Caldas con Independiente Santa Fe. Partido que va a definir el último clasificado. Águilas Dorada recibe al Cortuluá Junior a Jaguares, Equidad contra Atlético Nacional, Deportivo Pereira contra Bucaramanga y Medellín contra Deportivo Pasto. Bueno, ahí entonces terminamos. Por favor, Luciano, regáleme. Vamos a, a los premios y a los vitrinazos rápidamente. Un número del 1 al 221. Un número que me encanta mucho. El 9. El número 9, Ofelia Torres, de Itagüí. Siete personas ven en el programa, cuatro hombres, tres mujeres. Hoy no había pregunta. Un número, Gustavo, rápidamente. El 8, Día de la Madre. Teresita Ramírez, del barrio Belén. Una sola persona está viendo el programa, ella, y ganó. A ver, usted, cirujano. El 121. El número 121 corresponde a la señora Elena Giraldo, de Aranjuez. Tres personas ven en el programa, un hombre, dos mujeres. El 80. Para... Silvia Nora Zapata, en el municipio de Envida, dos, dos personas también del programa Un Hombre, Una Mujer. ¿plavó? El número uno. El número uno para Adriana María Vélez de San Cristóbal, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Por favor, Luciano, otro. 40. Para Mike, Mike Castro de Itagüí, ocho personas ven en el programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. Osorio, ¿me da otro? 90. El número 90 corresponde a Olga María Agudelo y vive en el municipio de La Ceja. Dice que hay siete personas viendo el programa cuatro hombres, tres mujeres. ¿99? ¿El qué? 99. El número 99, 99. corresponde no sé. a la señora Mónica María Agudelo. Bueno, vive en Villahermosa. Allá están viendo el programa cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. Bien, hasta ahí. Y ahora sí, vamos a ir con vitrinazos. Vamos a ir con los vitrinazos. Tengo vitrinazos para arrancar esta noche. Usted, Luciano, arranque con los suyos A doña Matea, mi gran amiga, que tuvo un accidente en el estadio Atanasio Girardot en el partido Pereira Nacional. Esperamos pronto la recuperación de Matea, gran hincha del cuadro verde. Bueno, un eh, saludo especialísimo para mi madre. Mi madre, que está próxima a cumplir 90 años y tiene mejor memoria que yo. Mi madre, Aurora, está en la ceja. A mi esposa, Claudia, madre de la familia Albameri, Gladys, Ángela, Adriana, María Gracia, Patricia, Julia y también eh, madres de la familia Cardona Valencia en Loreto. Para un niño especial, Cristian Giraldo en La Estrella. Él le pide siempre a la familia que vean el programa. Y para su padre Gildardo, la familia Giraldo en Boston, Estados Unidos, en el Rincón Limeño, que nos ven a esta hora también en Boston, Massachusetts. A Daniel, Cazañ a Daniel Ca Cañas, médico veterinario en Río Negro, a Dierickson Cardona, a Cepillo, a Reinaldo García, a Rodrigo Hernández, en Montería dos colegas, Abel Rambler y Andrés Renza, y en Medellín a Cristina Restrepo de la Colchería en Buenos Aires. Para todas las madres, en especial para doña Genívera Muñoz, mi madre, Genívera Muñoz Bolívar, ...que Dios la tenga siempre con la salud... ...que ha sido la fortaleza que nos ha entregado... ...y es ejemplo de madre para criar sus hijos... ...para doña Teresita Arroyave... ...nada que ver conmigo... ...pero es la señora madre de don Giovanni Escobar... ...que es nuestro Community Manager... Eh, ...doña Teresita Arroyave... ...también en, en este día especial... ...y desgraciadamente aquí es... ...tampoco hay mucha felicidad... ...porque hay luto en la familia de don Giovanni Escobar... Le, ...ha fallecido doña Luz Marina Arroyave... ...quien es eh, su tía hermana de doña Teresita, pase en la tumba de esta señora. Ha fallecido también, doña Lustilidad Cano. Desgraciadamente, otro de los temas que no queremos contar. Vitrinazo este. para mi señora madre, doña Doris, Carolina, mi novia, mi tía Olga y toda la gran familia que tengo José David Navarro, nuestro amigo costeño, hincha de Atlético Nacional, y está con el Jackie Posada. Cristóbal Naranjo, mi amigo, gran locutor español con su señora madre. Un saludo, hombre, Cristóbal. Wilson del Valle, el popular Pompín, está con su señora madre. Jaime Cuartas, el abogado, estuvo de cumpleaños. Celeste, su hija, de cumpleaños. Y Viviana, la señora. Bueno, yo doy vitrinazo rápidamente los que me quedan a mí a ver si me colaboran. Bueno, a ver, suéltelos. Los, los, los vitrinazos, ahí está, para Adriana, para la familia, para Dana Michelle, que estuve cumpleaños ayer, Dana Michelle Montoya, para María Fernanda López, gerente de Sostenibilidad, y María Gualdrón, directora de eventos de One, y para Teresita Díez Escobar y Lina Uribe, vitrinazo también para Doña... Elvia Cañas. A continuación, el Ventanal de los Recuerdos con Leonardo Correo Ferruchón. Feliz noche, para todos. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo me olviden.